Ando mucho tiempo esperándote, esperándote yeah. Y ahora que llegaste quedándote, quedándote sí. Acabaste mi paciencia y exploté Y, exploté, sí. exploté, yeah. y lo perdí todo arriesgándome uh. Ahora que estás en soledad oh, na, na. No soy el segundo plato ya Quiero disfrutar de la libertad, ocupar mi tiempo y mi prioridad, eh, hay que seguir adelante aunque te falten las ganas, esfuérzate mucho por el día lucho y a curar aún mañana, hay que seguir adelante aunque te falten las ganas, esfuérzate mucho. No, no, no, no, no, no, no, tú, no, no, no, no Tú más que yo a ti sí, sí. Me quité la mochila y soy feliz Ahora llega el tiempo de sonreír También de bailar y de salir Tengo que tocar la soledad oh, na, na, na. Y cuando te llega no hay edad Y a quererme esa es la verdad Hay que seguir adelante Aunque te falten las ganas Esfuérzate mucho por el día lucho ya a curar aún mañana No, no, no, no Ya no eres tú I'm hey. hey.